Este año también desde el Ayuntamiento de Donosti hemos organizado un amplio programa aquí en Articuza el Día de San Agustín, 28 de agosto y por lo que podemos ver, los vecinos y vecinas de los municipios de alrededor y también los de Tierras están respondiendo positivamente, aún así el programa es muy amplio, es de todo el día y quiero aprovechar para invitar a todos los ciudadanos y ciudadanas a que se acerquen a este tesoro natural que tenemos en Articuza y que disfruten de la fiesta de hoy. Como he dicho, el día de hoy en San Agustín la fiesta es la protagonista, pero además de la fiesta, desde el Ayuntamiento hemos querido aprovechar este programa para poner en valor el patrimonio que tenemos aquí en Articuza, me refiero al patrimonio medioambiental o natural, pero también al patrimonio histórico y cultural que supone el barrio de Articuza enclavado en el municipio de Luisio. En ese sentido, hemos organizado dos charlas. Uno, el referido a una especie, a un animal que tenemos aquí en Articuza, el galemis pirenaicus, o el desmán de, del Pirineo. Una especie que, de alguna manera, es una especie insignia del alto valor del ecosistema de agua que tenemos en Articuza. Y, en segundo lugar, también hemos organizado una charla sobre la modalidad de pelota vasca asaka, una modalidad histórica que se ha jugado en muchos pueblos de, de Euskal Herria, que, de alguna de manera es un patrimonio de todos los vascos y de todas las vascas